Oh, Bájale eso, Yo estoy transmitiendo. ¿Ya? Sí. ¿Qué, ¿Por qué no se so Listo. Bueno, nada más voy a ponerme aquí. Para que me vean. Está sucio. <risa> tu lente. Tu lente. Proyección. Vamos a poner esto así, vamos a manejar esto así, ahí está, ¿cómo están gente? Buenas tardes, buenas tardes, estamos esperando a que lleguen más personas, el día de hoy dominguito, que todos están descansando, pues tengo aquí una caja que quiero que me acompañen a abrirla. Eh, para que veamos que tienes una casa, una casa, una caja misteriosa, puede traer, no sé, eh, brujerías, puede traer eh, cosas perturbadoras, ¿qué se imaginan que puede traer esta caja? ¿Cómo están? Un saludo para Gabriel, para Ricardo Chávez también, saludos. Vamos a ver, no alcanzo a ver los comentarios, chat en vivo, ahí está, saludos a Ricardo Chávez. Gracias a Gabriel Quesada también. Y estamos esperando a que lleguen más personas. Saludos desde Nicaragua. Gracias. Ya sa, Ya Sudora. ¿Qué estaban haciendo en su domingo? Porque pues mientras vamos a tratar de abrir una caja que tenemos aquí para ver qué tiene. Qué cosas extrañas puede tener esa caja. Hoy, dominguito, pues me van a acompañar a que abramos la caja. Y pues claro, también a responder algunas preguntas. Mientras abrimos la caja con mucho gusto, saludos desde Ecuador, un abrazo, Jorge Caramillo, gracias, gracias a toda la gente que está escribiendo, mandando sus buenas vibras, ojalá no sea brujería otra vez, dice Cachopin, gracias Leandro Chavo, Chavo, Leandro Chavo, sí, era así, gracias Carlos, Sabdiel Suri, estás viendo la transmisión, Sabdiel Suri, Rocía Magdalena, y todos los digo mal, ¿no? Sí. <risa> es, es, es Rosy, es Rosy. Rosy Magdalena. Sí. Y todos los digo mal. <risa> Manuel Olivares. Manuel Olvera, saludos. <risa> este, A Juan Pineda. ¿Ox oh, te ves más gordo? Pues debo de estar más gordo. Yo sí si digo que estoy gordo. Me dicen que no estoy gordo, pero yo que me acuerde, yo no estaba así como. Como cachetón, no, no. Es la rajada peludona. No, vamos a abrir una caja extraña que tenemos aquí. Ya, este, vamos a abrir la toma para que empecemos a sacar lo que hay en la caja. Un saludo, hola hijo, ¿cómo estás? Eh, mi madrina está viéndome, mi madrina está viendo la transmisión. Gracias, muchos tacos, Oxlack. Like. Pues la verdad sí, sí, sí me gusta. Y sí me veo más gordo, ¿no? ¿No estaría hinchado? ¿Qué me pasará? Se me ve como los cachetes, ¿no? Es la que la está hinchado de. No manches. A ver, vamos a. Cambia la toma para atrás Este. Uy, cabrón, no puedo. Ah, sí, sí, sí puedo cambiar la toma. Ahí está. ¿Listo? Sí. Perfecto. Qué Entonces. Es... <ríe> vamos a abrir esta caja. A ver qué es. A ver qué hay que nos encontramos. Está muy grande, la verdad pesa bastante Si me quieres leer los comentarios también está Claro que sí Dice que si sí andas pedo No, no, yo no le hago eso sí. Vamos a ver qué, Vamos a ver qué tiene esta caja Mario Cortés, saludos desde Texcoco Mañana tenemos eh, Una invitada este, este Valis, soy este, va a estar con nosotros. Me dijo que sí, podía mañana, así que vamos a ver qué tal eh, se hace la entrevista. Y también ya tengo algunos otros compañeros que me han confirmado para las entrevistas, así que vamos a tener algunas. Es una caja de la Deep Web, preguntan. Exactamente, es una caja de la Deep Web. Mm. Vamos a ver qué. Que tiene dice jorge vega Brr. bueno aquí tenemos un mensajito es de ser market la cajita de Zen market ya saben que pido mis cosas en ser market que es una una eh, ¿cómo le podemos? Es una página una en donde es una plataforma donde podemos pedir cosas de japón donde podemos comprar cosas en japón y nos las mandan muy seguras y dice lo siguiente querido cliente muchas gracias por utilizar nuestro servicio de Zen market para comprar por internet a japón nos esforzamos mucho para garantizar la mejor calidad de servicio esperamos de corazón que disfrutes de tu pedido nos alegra mucho que nos dejes tu opinión y vuelvas a elegirnos pronto pues ahí está el mensajito de Zen market que siempre siempre se toman estos detallitos para que sepamos que nuestros envíos son seguros y que compramos cosas interesantes y bonitas desde Japón y que van a llegar sumamente bien. Eh, yo lo que, lo que he comprado, uy, no, no sabía que era tanto. La verdad ya tenía rato que... Porque ustedes pueden comprar en, en Japón y pueden ir guardando las cosas en la bodega. Y después de que paguen los envíos o de que terminen de, de comprar, pues pueden mandar una caja completa como estas estas han sido pues cosas que he ganado en subastas yo me dedico a comprar juguetes vintage juguetes viejos digamos los japoneses gano las subastas me van guardando estos juguetes y después ya me los me los mandan pago el envío y llegan hasta mi casa como lo estamos viendo ahorita así que vamos a ver qué qué juguetes han salido ¿Qué cosas Segura. hay acá? Porque son bastantes ¡Hombre! Dice Jacqueline Lobby, Saludos desde Argentina Un abrazo Jacqueline, ¿cómo estás? Akira Una muñeca sexual Está pesadísimo esto, ¿eh? No sé qué tanto traiga Es, es como que la, la bolsa más grande que... Uh -huh. Tomé la verdad, como yo apuesto por, por muchas cosas, que están eh, muchos lotes de juguetes, la verdad no sé qué traigan, a veces solo, solo sé que son muchos, pero no sé qué, qué puedan traer. Y ahorita vamos a ver de qué se trata, cuántos muñecos o cosas hay aquí, monstruos. Es que me gustan bastante los, los kaijus japoneses. Y eh, precisamente eso es lo que hay Uy, está llena de kaijus japoneses, vean La mayoría de estos son de, eh, ¿cómo se llama? Ultraman Y pues todos estos son los enemigos de Ultraman Ultraman tuvo muchas temporadas, entonces hay bastantes, bastantes monstruos Y todos estos son kaijus Saludos desde Apodaca Un abrazo <coughs> hasta Apodaca Miren, este es uno de mis favoritos porque tiene tiene rostro y tiene figura como si fuera un, un como un triceratops parece uh -huh. un dinosaurio está muy bonito me encantan estos este es ochentero este es de 1983 seguramente 1989 ahí tiene su patita de, uh -huh. de 1989 está está muy muy bonito y bueno vamos a ir dejando acá atrás porque como son tantos hay, hay cosas bien, bien raras Si alguien vio Ultraman en su tiempo Pues sabrá que estos Todas eran como botargas Se veían súper chistosos eh, Juguetes se ven muy bien Me gustan bastante estos diseños Muy antiguos eh, Desde los 50, 60, 70 Entonces la mayoría parecían dinosaurios Vamos aquí a sacar un Ultraman Grandote Miren Aquí hay un Ultraman grandote que seguramente hablaba Aquí tiene como para meter la pila y son varios ultramanes, o sea, cada temporada pues era como un diseño diferente. Aquí tenemos otro de menor tamaño, pero miren muchos. Todos estos juguetes son japoneses, no, no llegaron a América. Este, y son muy, muy interesantes por lo raro que están. M.A., el rojo está de poca. Miren, aquí tenemos otros Ultraman Ultraman Leo, Ultraman no sé qué A ver, aquí tienen para aprender y apagar Y creo que este es, es Ultraman Leo Yo no sé muy bien uh -huh. de todos los Ultramanes A mí me gustan más los monstruos <risa> <risa> Ay, eso no Ay, cabrón, me faltó! <risa> <espaldó! risa> ¿Qué, qué se quejó, eh? Sí, después ¿Qué? de A ver. un rato O sea, pero ¿Quién fue el que chilló? ¿Quién sabe? ¿Cuál fue? No sé. Uno noche. Ah, ya. <risa> no, Pero, ¿cómo hace? O sea, <risa> miren. <risa> Qué onda te <se> parece poseído. <risa> o sea, en lugar de que diga una palabra de acción. Parece un becerro. Cajadón. <risa> Imagínate, dice los juguetes hablan entre ellos <risa> <risa> Está cool, chamuquín 666 Chamuquín Mira, Aquí tenemos otro que parece dinosaurio Casi todos los monstruos de Ultraman parecían tiranosaurios Pero con picos, con cuernos medio raros Pero la gran mayoría parecían dinosaurios Aquí tenemos esta que se parece a Stardew ¿Te acuerdas de Pokémon? Sí es, Había una de Stardew, ¿no? Ah, sí, pero era café, ¿no? No, no, no, era casi como ese, esta amarilla con con algo. Un yor café, ¿no? Con algo aquí en medio, Ajá, como con un diamante en medio, ¿no? sí, sí, sí, el diamante creo era rojo. Ándale. Sí, sí. Dice si darkta dice, "Mátame. Mátame." <risa> aquí tenemos otro Ultraman Salieron muchos, corazones, razón este, estaba, este lote estaba bien pesado sí, ¿eh? pues Hay muchos juguetes, todos son de Ultraman Miren aquí, Ultraman de colores Aquí, Ultraman papá, Ultraman mamá, Ultraman hijos Toda la familia Toda la familia aquí <risa> Mátame, Mátame. Miren, aquí tenemos otra vez Leo, Taro, Ultraman 7 Ultraman o sea, Un montón de Ultraman De todos los tamaños Mira Ahí están estos Ultramanes Están chidos tenerlos todos, ¿no? Estaría uh -huh. padre tener todos estos del mismo tamaño Sí Es como el Ultraman Multiverse Uy, pero son muchísimos. Todo esto con razón pesaba tanto. Sí. Miren, aquí tenemos muchos más Ultramanes. ¿Cuál es el que les gusta más a ustedes? Yo la verdad creo que me quedo con el, el original, el primero. Y todos los demás ya son como inventos. A ver, vamos a ver. Tenemos muchos de esos, ¿eh? Muchos de esos. Miren, este es como... Como que del el, el original, yo creo. Uh -huh. pues se parece mucho porque... Dice también. que esos ya son los primos y los sobrinos. Ándale, son <risa> los primos y los sobrinos. Vamos a sacar todos. Eh, mira, este negro está padre. Sí. ¿A ti te gusta el negro? Este... <risa> alguien del chat le gusta el negro para dárselo. <risa> ¿A quién le gusta el negro en el chat? Díganme. Para darle el negro. Sí. Este está rarito, eh. También sí. este no, nunca lo había visto. Esto no sé si es de ultraman. Sí, sí. Se ve raro, eh. Uh -huh. Mira, aquí tiene como un ojo, ¿te acuerdas el, el videojuego de Resident Evil? Sí. Que tenía el monstruo, este tenía un ojo aquí. Dice, a mí, Carden. ¿Qué? Que le gusta el negro ah, <risa> okay. Dice x dani son los Ultra Brothers oh, ching, ¿esto ¿Qué es esto? Es como un... Como que está rota, ¿no? Bueno, no, no está no rota, sé. es como que va fragmentada. Mira, aquí tenemos uno bien raro Estos son monos Raros, los japoneses tenían Una imaginación bien loca Para hacer muñecos, este no, no tiene Ni forma, o sea no le entiendo, es como un robot o qué será No sabe. Es un es algo abstracto. Mira, aquí tenemos este otro que parece como una gallina que quiere un abrazo. Sí, ¿no? Parece una gallina que quiere un abrazo. Parece ¿no? fusión entre oso, gallina, pingüino. Mira, tiene colita de, de pato. Colita tiene de cola pato. de ornitorrinco, güey. De ornitorrinco. <ríe> y tiene garras como, bueno, patas como de dinosaurio. Uh -huh. Tiene plumaje como... Gallina, uh -huh. tiene manos como de murciélago Parecen y, alas de avión y, y, <ríe> sí, sí, mira, y tiene pico Está bien raro este sí. Aquí está el cetón Este es de los primeros eh, enemigos de Ultraman Y también está todo raro todo, todo raro Es entre, miren, tiene como un caparazón acá atrás Como si fuera un escarabajo Con sus cuernos y sus manos todas raras. Sí parece un escarabajo este, ¿no? Uh -huh. Aquí tenemos otro que es como un dinosaurio. Mira, entonces tienen esa cola súper larga. Pero este igual no, no tiene como cara. Es como un dinosaurio de almatas. ¿sí? sí, ¿no? Como sí. El dalmatasaurio. El dalmatasaurio es, el dalmatasaurio eso, es. es este. ¿A sí. quién le gusta el, el negro? Dice aquí, decía la misma, el negro de tres piernas. El negro de tres piernas, el, el dalmatasaurio. Y aquí tenemos este que tampoco nunca lo había visto. Oye, este está rarito, sí, ¿no? sí, Si yo creo que el chancro fuera un monstruo, sería así, ¿no? <risa> si el monstruo tuviera este, imagen humanoide... Sí, el chancro sería este, el chancro o oh, el herpes. O el herpes, oh, sí. No, no, no. Sí, sí, es sí, igual como el chancro o el herpes. Así se vería. Sí. Dice, el damatasaurio está chido. El este sería el chancrosaurio. <risa> Dice, Cardeña, es el sifilón. El sifilón. El sifilón. <risa> Dale, este es el sifilón. el cifilón. Está raro. El chancro sifilón. Aquí tenemos este que, este parece más ah, como, este como dragón, ¿no? Uh -huh. Este sí está más, más como dragón que dinosaurio. Uh -huh. El conchasaurio dicen. El conchasaurio. <risa> este le vamos a poner el gallinosaurio. Ah, no, ya tenemos uno como gallinosaurio. Es que todos uh -huh. me parecen como gallinas, porque como <risa> Ah, mira, aquí tenemos el mismo, pero de co diferente color. Sí, ese tiene negro en la parte. Es que uno es hembra y otro es macho. A ver, ¿cuál es cuál? Mira, esta es la hembra. Ah, sí. Y este es el macho. Sí, se ve. Oye, ¿y los dinosaurios cómo tenían sus relaciones sexuales? Pues, no sé, igual y como las gallinas no se pisaban. No, pero es que dicen, dicen que las gallinas, o sea, que se, las pisan. Pero no, un ver, ¿tú pisas una gallina y salga un huevo? No, no. <risa> o sea, les dicen que las pisa, pero... O sea, de hecho, cuesta un huevo pisar una gallina porque se te echan a correr. <risa> <risa> pero no, ¿cómo harán? O sea, no, pues mira, o sea, ¿qué, qué hace? Este, ¡Híjole! O sea. Yo creo que Ajá, yo creo que uno y uno, porque... Como el bebé del bebé consentido, ¿no? De que está con <risas> sus dinosaurios así. De... A ver. A ver. Sí, sí, sí, sí, sí, ve, a Mustafa. Dice, las gallinas son la evolución de los dinosaurios. Ahí está, no estaba tan perdido. ¿no? Sí, sí. Exacto. Exacto. Aquí tenemos a este que es... El robot, no, no me acuerdo cómo se llama este. O sea, Ajá, también genial. es de los más populares de Ultraman. Este sí está chido, está todo como la época de estos, galáctica, del espacio y demás. Me gusta mucho este, sí parece un, un robot de los cincuentas, me gusta uh -huh. este bastante. Uy, hay como cosas rotas. Aquí tenemos a este, este me gusta mucho, mira, este parece como de las películas de los cincuentas, donde salían dinosaurios, uh -huh. porque los dinosaurios no los hacían como tal, miren, tiene una aleta como un dimetrodonte, pero tiene cabeza como de otro dinosaurio. Y tiene tres cuernos como Triceratops. Uh -huh. Entonces está rarito. Es una combinación entre Triceratops y Dimetrodonte. Y parece más como un monstruo de esos de caricaturas. Cuando salían los dragones, uh -huh. salían como así, ¿no? Similares, estaban okay. raros. Este me gustó mucho. Aquí tenemos a otro. Mira, este podría también ser una... Una enfermedad. Está bien. ¿Esa cuál ah, sería? Este parece el lodo. Este lo vamos a poner el lodo. Lododonte. El lododonte. Con tornillos. Ah, ¿No? Me falta la odonta para la tuerca. Pues, ándale. Hoy aquí tenemos otro. Mira este ah, de Pokémon. Scyther. ¿Te acuerdas de Scyther? No. Una. Scyther. Y tenía unas una de estas igualititas. Era insecto, ¿no? Ajá, era, insectos, sí, ¿no? Sí, Ajá, era sí. insecto Sí, sí, sí Se Parece mucho a Saiter este, ¿eh? De Pokémon <risa> ¿Te sabes la canción de Pokémon? No Yo tampoco eh, ¿Cuál? ¿El de SpongeBob o Pokémon? <risa> <risa> SpongeBob Uy, oh, este, este está también muy cacadón El raro. cacadonte por ¿El cacadonte? Este es cuando estás bien <risa> streaming. <risa> este está rarísimo Tampoco lo había visto tiene muchos picos también, como un caparazón. Parece de piedra, no sé. Sí, este cómo le pondrían ustedes, ¿eh? Es, es como lleno de espinas. Está raro este, está... Muy, muy rarito. Este sí también parece como un, un insecto, algo así raro. Uh -huh. Tiene tenazas. Y aquí tenemos a este que me hace. Ah, mira, a... que el anterior era un armadillosaurio. El armadillosaurio. ¿Podría sí, hacer, sí, sí, si sí, parece? sí, sí, sí, sí, sí. sí. Este Miren, parece sí, puerco, ¿no? Se parece a uno que salen las tortugas ninja. Sí, bolito. verdad? Este, este es, este, es este, ¿no? Sí, ¿no? Y... Sí, sí, este parece mucho. El que bulbureaba. Más... ¿Valburiaba pivock? Sí, no, nunca viste eso. ¿No? Sí, hace comentarios de. Bueno, ya mejor. Luego te digo. Uy, oh, este está también muy raro. Me gustan estos muñecos que están muy raros. Este también se ve antiguo, el diseño y todo. Como un monstruo rarito de fantasía. Este me gusta mucho. Mira, tiene Este parece gallina también, porque mira. Tiene COVID, dice. Tiene dos patas. <risa> y, y, y estos que son sus manos, las tiene en su cola. Oh, es raro, ¿no? Sí. Este es el, el, el COVID-18. No, este es el. Ya es la variante. Es la variante. <risa> Así, ya. Es. Mira, este incluso tiene como que tiene pelo, mira. Como si fuera caballo, pero ah, lo tiene sí. de lado y está raro así con manos atrás sí mira la cola este sí está raro cómo le pondrían este no sé ¿Qué? y se falta qué falta la bebé ex Dani hola aquí tenemos a este que este, se llama Uy, no me acuerdo cómo se llama. Dice, parece que todos los kaius necesitan un abrazo. <risa> Oye, sí, mira. Ese también necesita un abrazo. Uh -huh. Este está, es de los más raritos también. Uh -huh. Tiene peluchito aquí. Como si tiene, tuviera pelos, pero parece una tortuga, pero. Pero no es una tortuga. Pero con pies de dinosaurio uh -huh. y manos de picos. Picos. Y cabeza así está todo raro. Este es la de mis abuelos. Pentagomón dicen Pentagomón <risa> Acá tenemos a uh -huh. otro Está lleno de picos eh, A ver, déjeme. Tú habla ahí Sí, ok ahí. Miren amigos, ahorita Tenemos este Ahorita regresamos Lleno de picos mm. La verdad es que, como dijeron Creo que sí, todos necesitan un abrazo Sí, ¿verdad? Sí. Oye, este salió roto. ¡Oye, oh, sí! Está roto de su, de su, su cuerpo. No sé y sea. de su cola también. Dice, ese se parece a tu pollillo. Sí, Miren, tiene sus, este, sus orejas todas grandes. Sí. Aquí tenemos este que es el mismo de hace rato, pero este es en versión de los ochentas y el otro era versión 90s Y bueno, como son juguetes... Antiguos que tenían niños japoneses, pues también salen rotos, ¿no? Salen rayados y de todo. Uh -huh. Pero los coleccionistas, pues los adquieren por, por este... El, como, como cuando te acuerdas de algo, ¿cómo se llama? La nostalgia. La nostalgia. La nostalgia, mira este. Igual, o sea, todos tienen como picos. ¿Qué traían sí. los japoneses con los picos, eh? Sí, con los abrazos. <risa> <risa> este, pareció... este también quiere, pero... <risa> Sí, son como los sí. luchadores mexicanos que todos tenían así las manos Ándale. A, a manos. Estos también necesitan abrazos. Aquí tenemos otro que parece tiranosaurio. Y ya estamos acabando, ¿eh? Sí. Ya estamos acabando con esta bolsa. Aquí tenemos un Ultraman. Y aquí tenemos este. Este parece Power Ranger, ¿no? Uh -huh. Ya el. cuando se fusionaban todos, ¿no? <risa> sí, ¿tú tuviste Power Rangers? Sí, nada más que No sé qué versión hayas visto tú Yo vi como tres o cuatro ¿Tampoco? Más o menos, sí. Sí, sí, Estaba sí, chido sí. uno que era de dinosaurios, ¿no? Este sí, sí, sí sí, ¿no? sí. Es que había unos donde nada más salían tres Y otros donde salían más Ok, hay, hay cosas rotas Pero son poquitas Entonces pues. Ahí ya salieron un montón Muy okay. bonitos muñecos dice Jenny Love Jenny Love, un abrazo a Jenny Love vamos a abrir la otra caja más grande la otra caja, la otra bolsa más grande que también viene llena de estos monstruos eh pero ¿saben? hay Kaijus de diferentes este, series entonces hay Kaijus de Gamera Kaijus de Godzilla Kaijus de Ultraman Kaijus de otras series que desconocemos aquí están bien, súper bien, este, protegidos ¿eh? Uh -huh. sí lo ponen mucha de esta, ¿no? Sí. Mira, aquí tenemos otro. Ah, sí me gustó. Gran color, Sí. serie sea? Pero está muy grande. Sí. Oye, este es de Godzilla, mira. Este, no sé si lo recuerden, pero este... De Godzilla. ¿Sabes que yo me lo sabía todos? Bueno, no todos, pero la mayoría de los callos Y como dejé en pandemia, dejé de traer cosas de Japón, se me olvidó. ¿Se te olvidaron? Rápido, sí. No, sí. Pero me sabía la mayoría de los nombres de los De, los de todos. Uh -huh. Uh -huh. De la mayoría, sí. Ahí la gente, este es este... Dice el Ultraman Gigan. y Godzilla. Este es Gigant. Gigan. ¿Gigan? Uh -huh. Ok. Este es el Gigan. Ah, mire, sí. Este está raro el casa <risa> no sé cómo te pondrías tú a este pues, no sé este parece uh, también uh, Pago Ranger. sí se parece también tiene como si, si tuviera peluchito ¿no dónde este, ah no por aquí sí sí tiene pero a ti te gusta el, el peluchito este nada no. bueno nada no. <risa> Mira, este está padre. Este Se parece... parece a Cell, ponen. Ese es el de Dragon Ball. Mm. Oye, este está padre, mira. Es como un ah, dragón. Ah, sí, sí, Pero tiene cuatro patas, mira. Oye, sí. Está chido este, ¿no? Sí. No, sí, tiene sí. seis, ¿no? Ah, tiene cuatro patas y dos manos. Ah, sí. Sí, sí. Sí, está, está chido este, me ¿no? gustó. Ese es la de... Vistimasauria. ¿La Vistimasauria? De entrenar a tu dragón. Ah, sí, también parece. A ver, aquí tenemos a este. No me acuerdo cómo se llama. Se parece al tiburón de Katy Perry en el Super Bowl. El tiburón. ¿Y qué baila ahora? El de Mad Bunny, ¿no? El de Mad Bunny. sí, ¿verdad? Sí. Sí, ya me salió un tiburón. ¿Cómo va la canción? ¡Mami, ¿qué tú quieres? Hay que hacerle un... Sí. ¡Mami, ¿qué tú quieres? Que aquí llegó a tu tiburón. Yo quiero... Dice María Orduña. ¡Hola! María Orduña, saludos. Dice Juan Pineda, el ex-ex-exaurio. ¿Ex-ex-exaurio? ¿Por qué? triple X. triple X. ex Aquí tenemos este que también parece un Godzilla. Llegó este tiburón. Ah, mira, este también está raro, ¿no? Sí. Ah, pero es el culo. Sí, se ve sí, chido sí, este. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe ¿Quién este? soy... Ay, caray. Estos ultramanos. Están raritos estos. Mira, esos se quieren agarrar de la mano. Aquí tenemos más ultramanes. <risa> más ultramanes. Sí. Me salió otra vez el del ojo este, mira. Ya lo tengo repetido uh -huh. Ya tengo repetido este, gente ¿Quién quiere el del El del el ojo rojo? El del ojo rojo Mira, aquí tenemos este Ultraman Star Yo creo que se llama porque tiene una estrella aquí uh -huh. <risa> Ultraman <risa> All Star. Star. Ya te cansaste ¿No? Y aquí tenemos más, ¿no? Ultramanos, dicen Ultramanos Aquí tenemos más el taro y no sé cómo se llaman los otros el león leo ultraman leo sí ahí ahí ultramanes chiquitos y grandotes vamos a ver qué más tenemos ahí, no sé si te... dice sortealo en un en vivo de la rajada peludona sí verdad podría ser podría ser ¿eh? podría ser sí mira me salieron muchos de esta serie saben de esos de ultraman han de ser como unos ciento y tantos. Este está muy padre, mira. Ah, eso, eso me da como tripofobia. ¿no? Tripofobia es sí. el saurio. El tripomobisaurio. El triponfobiasaurio. El triponfobiasaurio, el... <risas> ese, vero. Ahí está padre. Sí. Es por esa que a mí. Se, ve, se ve de <risas> alta calidad este. El sí. triponfobia. No, ay, no. ¿Te <risas> da cosa la tripofobia? Sí, son esas cosas. Pero la tripofobia es de hoyitos, ¿no? Sí, de... ¿no? No, es como de figuras geométricas juntas y algo así, ¿no? ¿Tampoco? Y si no es eso, también me da como algo. Me da <risa> algo, ¿no? Me da algo, sí. Ah, ahí, tú quédate ya. Mira este. Ese es el volcansaurio. Ándale, es sí, <risa> el volcansaurio. <risa> el cratersaurio. Con todos estos peleaba Ultraman, o sea. Dice, está embarazada. <risa> este sí es el volcansaurio. El volcansaurio. Podría también ser otra enfermedad, ¿no? Sí. El viruelasaurio <risa> No, algo que... El... ¿No te han salido El... llagas así de feas? Eso salió sí. cuando son enfermedades sexuales, ¿no? Ah, entonces no me han salido. <risa> <risa> no, es que te a tiene eso. Sí. Mira, este este también parece... Este... Águila. Águila, sí, águila. Parece águila. Algún... No sé... Y tiene todo eso de esta. Mira, aquí se ve. Aquí tapa la. Uh -huh. de esto. Vamos a quitar esto. A ver si se puede. Dice, son barros. Está en no, la pubertad del caillu. No se puede. No se puede, pero ahí está. Este está chistoso. Nunca eso lo dice. había tenido. Y aquí tenemos completito. Ay, sí. ahora les rompieron el cuerno no. de atrás. mira. Mira, tiene una mano de bola de picos y una mano como de hacha. Uh -huh. Pues es que era como entre entre dinosaurios y robots. ¿o? Guerrero. Está raro. No chico. sé. Este está chido. Este es como un murciélago, ¿no? Uh -huh. Mira sus, sus orejas de murciélago, pero tiene pies y manos como... Un uh, murciélago que fue al gym. Pues sí. <risa> está chido, me gusta. sí. Este es 83, yo creo 1983 exactamente, sí. Está bueno este. Uh -huh. Vamos a, a pasar a otras cosas que no sean callos porque creo que hay otras cosas diferentes. Oh, miren lo que salió aquí. Esto está interesante. Puros monstruos. Miren lo que tenemos acá. Mira, son los... ¿Cómo se llaman estos? Los Tiringiririntel. Los Tiringiririntel. No, Ahí está Tiringiririntel. Pues estos son los Ewoks. Mm. No, no, cierto, no los Ewoks. <risa> <risa> <risa> Son los, los que no son los critters, gremlins. los gremlins, <risa> los que no son los critters, ah, los gremlins, <risa> mira, sí, todos, son todos los, los gremlins, están, están chidos estos, ese es Gizmo, dice, ¿cuál es Gizmo? Gizmo, Gizmo, este que, es Gizmo, creo, ajá, exactamente, exactamente ese, mira, es lo tengo repetido Gizmo, sí, ese me gustó, está chido, aquí tengo una cosa, Charlie ah, Katana, este, saludos Este es el que se hace araña ¿Has visto uno de estos? ¿Tú no viste los, los gremlins? No ¿No? No, no, no, ¿No me ponga. <risa> uno se hace como araña Es este Vamos a ver ¿Quién de estos? Ah, sí, es que es como para armar No están rotos, son como para armar Mira, aquí está este que, El que se reía como loquito <risa> O sea, son todos, están muy buenos, eh. Están muy padres estos. Dice que si no tienes la Gremlin mujer de labios rojos A ver, vamos a ver si viene la Gremlin mujer. Aquí tiene el Mira otra vez. Este es el de la, la araña, mira. Aquí no, tiene ah, todas las patas. Sí. Sí, sí, sí, sí. Aquí tenemos otra araña. ¿Eh? No fíjate no salió la la que es mujer salió este otro dice se llama rayita la araña rayita se sí. llama la araña Ahí lo que dice o este este es, este es este rayita, rayita ¿no? este es rayita porque tiene la rayita negra que en me acuerdo este tigresa dice está chidos estos eh uh -huh. están de buen tamaño me gustan a ver vamos a ver si sale rayita a ver qué tenemos aquí Uy, esto está padre, mira. Son ovnis, son uh -huh. naves. Uy, está padre este. Son platillos voladores. UFO. Ok, son UFOs japoneses. A ver, atrás no tiene nada, ¿no? Sí, son platillos voladores. Mira, tienen, uh -huh. tienen aquí como de platillo volador. Aquí está como un átomo. Son, ah, sí, la cana, ¿no? Sí. sí este Eso es solo bastante. uno tiene... Listo. ¿Qué serán pirinolas? Pues no eh. sé, a ver Parecen, parecen. Los japoneses son bien cuidadosos y mandan las cosas súper bien, ¿eh? Es el mar que mucho que las, las, los productos lleguen bien hasta tu hogar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Es como... Mira. Ah es una es un, un platillo volador así nada más mira sí. me gusta mucho cómo pues, ahí sí mira Está chido este son ah no pero se lanza no no sé mira aquí tienen ah sí mira aquí tiene esto entonces yo creo que... ah ya entendí sí no está bien ok vamos vamos vamos a ver ¿Así, no? A ver, espérame, espera. No, pero ahí se va a enredar. A ver. Ah, sí. Es que sale, sale girando, ¿no? Sí, Yo creo o sea, que sí sale. sale girando. A ver, vamos a ver. Tres, dale. Ah, sí ah, no sí, pare, ¿no? sí salió girando. Sí salió padre, A ver, sí a ver otra vez, otra vez, otra vez. Avienta la acá, para que la gente vea. Hacia la cámara, ¿no? Ajá. No tuviera pelos Digo Perdón, gente Problemas técnicos Perdón, está. gente ¡Gol! Ah, no. Ahí va Tres, dos ¿Sí se vio? Sí se vio Y aquí lo tengo ¿Eh? Sí Sí, aquí tiene su Sus dibujitos de ovnis Mira Ajá uh -huh. Oye, está bonito este juguete. Uh -huh. Y también es como un, un juguete como chentero. Uh -huh. Está muy eso padre. me, eso me gustó. sí me gustó. No, la mayoría. ¿Les gustaron los ovnis, gente? Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ah, mira, aquí están los otros. Los Gremlins 2. Y mm -hmm. Gremlins 2 de New Batch. ¿Sabes qué es Batch? ¿Batch? Ajá. No. ¿Y yo? Ah, no te digo? Que lo diga la gente que es Batch. Sí. The New Batch. O oh, este rayita, yo creo. Miren. Ah, sí. Dice, ¿qué harás con los juguetes, bro? Edgar, de ahí. Sí, pues voy a tirar, nada más sirven para la transmisión. Nada <risa> más <risa> no, para transmitir. Pero Dice, ya, el Gil, sí es ese. Sí, sí es. Ese que está todo loco. Los voy a armar y les voy a tomar una foto y los voy a subir a Instagram. Vale. Hacemos una historia de cuando ya estén armados, ¿no? Ándale. Ah, ahí sí viene la mujer. Ah, no, o sí parece, ¿no? ¿Verdad? No, sí, parece. O pues no sé. Parece, parece. Par. parece. Uh -huh. Sí, porque tiene como rosita, ¿no? Uh -huh. Sí, es él es, es, esta la mujer, díganme, gente. Que ahí. Sí. Ustedes que vieron Gremlins. Sí, Me esta joven. es la mujer. Aquí tenemos este, el, el todo loco. O sea, como que vienen todos, o sea, yo creo que sí esa era la mujer. Ayer así estaba el bicho cuando terminamos de jugar. Ajá. Ah, sí. <risa> ok. Aquí viene otra vez este. ¿Cómo dice que se llama? Ese, uh -huh. gizmo, gizmo, Ajá. gizmo. Ahí está, dice Cardenio, tiene el pelo verde. Vamos a ver qué hacemos aquí. Tenemos más Ultramanes. Uy, se son muchos ultramanes ahora. Bueno, de estos. Ya los vimos, solo no vimos uno. Era este. Mira, oh. este me encanta, está chido. ¿por eso una bota? Sí. ¿Jugaste contra o contra, contra uno, dos o tres? No, hermano. Este, parece un monstruo de contra. Ok. Sí, está Parece chidos. bota tribalera. Es como un gusano y tiene todas estos, estas como apéndices aquí. Ajá. Uh -huh. ¿Y su rostro ya lo viste? ¿Está abajo? Está chido ah, eso. ¿no? Sí. Sí. sí. nada más que acaba de despertar, creo. Este es como un gusano peludo. ¿A quién le gusta el gusano peludo, gente? <risa> ah, si les gusta el gusano peludo, <risa> se, lo pueden, se los podemos dar. Es un chapulín de Marte, pobre. Un chapulín de Marte. <risa> ¿A quién le gusta el gusano peludo o, ¿O el negro? O el negro. Ustedes digan cuál Ahí está. Sí, aquí tenemos este otro El gusano peludo se puede ir hasta su casa A domicilio Y aquí tenemos este otro Que está rarito sí, Parece un samurai, ¿no? Un samurai, exactamente Parece el, los estos este, Sorts de los Power Rangers ¿Ah, sí? Sí ven como samuráis? Ándale, algunos Algunos Ahí está, esta parte también, mira Dice que a Oscar pirarito. le gusta, entonces pues... A Oscar le gusta el gusano ajá, peludo. Oscar dice, el gusano peludo me da miedo. <risa> <risa> <risa> ok. Y todos de acá son los ramanes. Vamos a ver qué tenemos por acá. Voy a dejar esta hasta el último porque este está muy interesante, muy interesante. Esto sí es de fenómenos paranormales. Hasta el último vamos a dejar esta Vamos a ver qué tenemos por aquí En las que siguen Uy, oh, uy, uy Esta es una belleza Este es un Un enemigo de Mazinger Z ¿Tú viste Mazinger Z? Eh, sí, sí si no, Pero si no, ha... no me acuerdo de los nombres de los niños, sí, sí, sí Si no han visto Mazinger Z Está en Netflix En Netflix pueden ver este, todos los episodios de Massinger Z. Yo digo que si sí es de más Z, mira, parece mucho. No sé. O sea, sí. Dice Dayana Arguello. Hola Ox. Hola Dayana Arguello. Dice, ¿cómo pido una caja así? Este. Entra a Zen Market. Eh, en la descripción del video voy a dejar el enlace de Zen Market. Y. Cuando entras a Zen Market hay muchas opciones para ver las tiendas que hay. En donde puedes comprar lo que sea. Yo compro juguetes pero hay ropa, hay electrónicos, hay esculturas, hay maquillaje, hay comida, hay este, dulces, hay relojes, Todo lo que se te pueda ocurrir comprar como si quisieras comprar algo en tu país. Imagínate lo mismo en Japón. Entonces por medio de Zen Market tú compras eh, Zen Market. Eh, compra el artículo te lo guarda y cuando tú ya hayas juntado un paquete de no sé digamos cinco cosas que compraste en Zen, en Zen market y en tiendas japonesas pues ya eh, Zen market haces el depósito del pago Zen market te manda tu caja como estás viendo ahorita o sea que estos los compré por lotes entonces por eso me llegaron muchos pero si no si hubiera pedido solamente un lote a lo mejor me salía la primer bolsita que abrimos o solamente este muñequito yo los estuve guardando porque Zen Market te da la oportunidad de, en su bodega. Ir juntando las cosas que compres. Y cuando ya quieras que te lo envíen. Que más o menos es como un mes que te guardan las cosas. Depositas lo del envío y te mandan toda tu caja. Para que no compres una caja y envío. Porque en otras plataformas yo, yo sé que tú compras algo y tienes que pagar el envío. Pero en Zen Market no. Puedes juntar todas las cosas que compres y te lo mandan en un solo envío. Para que no estés pagando muchos envíos, Zen Market sí se puede que te lo manden todo en uno solo. Entonces está muy padre. Yo llevo años, yo creo que ya tres años estando comprando en Zen Market y nunca, nunca me han fallado. Tienen también eh, en su página de Facebook, Zen Market. Puedes hablar con ellos en español. Hay gente en Japón que, que te, todas las dudas te las resuelve en español. Y cuando tú abres tu cuenta en Zen Market también eh, tienes asistencia en español. Ahí mismo te puedes comunicar por cualquier duda que tengas. Ahí en alguna pestañita que diga, este, pues ayuda. Y te contestan en español. Todo todo está muy, muy ágil, muy fácil de, de adquirir. Esto está buenísimo. Este es un malo de Messenger Z, yo creo. ¿eh? Uh -huh. Voy a revisarlo porque si me hace así, parecido a uno de esos un de los Thundercats. ¿Cómo? O uno de los Thundercats. ¿De los Thundercats? No, porque los Thundercats eran americanos. ¿eh? Ah, sí. Y estos, todos estos son de, de caricaturas, de series, todo japonés. Aquí tenemos más de Ultraman. De Ultraman llegó mucho. Ok. De aquí vamos a sacar solamente los que no hemos visto. Ok. Yo creo que me han de haber llegado hasta todos los. Todos los. Este. ultramanes mira. Sí. Están padres. Está, este ese está, color ese es un rojo de escarlata, padre, ¿no? Está muy limpiecito, sí. está muy nuevo. Y esto es de 1989. 1989 dicen los datos. Están súper bien cuidaditos, ¿eh? Los niños japoneses. Miren, la mayoría de que salieron, todos salieron en perfectas condiciones. Miren, hasta con calcomanías desde los ochentas. Ahí está, está buenísimo, uh -huh. ¿eh? Este, ¿sabes? Lo quería bien? tener bien porque tenía uno y estaba roto. Ahora uh -huh. ya llegó. Ya llegó este, 1983, Japón, exactamente. Todos los ultramanes, todo esto tiene que decir Japón. Eh, significa que son de los años ochentas, noventas. Cuando ya digan abajo China, sí son juguetes japoneses, pero ya son más actuales, del 2000 en adelante. ¿Qué pasa? Que Japón manda a hacer los, los, los juguetes a China, porque le sale más barato la mano de obra. Entonces son de marca japonesa, pero hechos en China. Y cuando dicen hechos en Japón, significa que son vintage, que, que tenían las fábricas anteriores en los 80s. Así se pueden dar cuenta si son más modernos o si son réplicas o si so, es una nueva cuando los vuelven a sacar, ¿no? Vuelven a ser el modelo mm. los vuelven a hacer. la edición. ¿no? Una reedición. Una reedición. Sí, sí, la reedición ya va a decir China. Pero los originales de la época dirán Japón. Este también está muy padre, sí. este me gusta, está chido, ¿no? Este también me acordaba cómo se llamaba, pero. Ah, se sí, cool. Está padre este. Sí. Este también me recuerda como a una, como un animal del mar, ¿no? Mira, mm. tiene pinzitas como un cangrejo. Uh -huh. Es el entre cangrejo y estrella de mar. Sí, exacto. <risa> y todos tienen como pues, cuerpo humano porque todos eran trajes. Entonces hacían el disfraz y se lo ponían los, okay. las personas y por eso todos tienen cuerpo humano. Pero con características de animales o de cosas raras. Este, este, entre más parezcan humanos, es que son más antiguos. Y entre más sean raros, con más manos, con más patas y demás, son más modernos. Son de ultramanes más modernos. Mm. Aquí tenemos un, un Ultraman roto. Y este, el, el King jong se llama este. Ah, no, King Joe es el, el robot. Este. El de Corea. Ah, sí. Este es el King Joe. <risa> y este es el El maíz. <risa> es una mazorca de maíz Es el elote, es el elote este Este es el elote, sí, mira uh -huh. Es una mazorca completamente La cabeza bien chiquitita uh -huh. Y bueno ya vamos por la última La última bolsita que es la que más está interesante Que todos estos Esto está padre Es Michael Jackson <risa> ¿Está es chido, este, ¿no? ¿Cómo le decían? Este Ay se murió el famoso nombre de Michael, que la comparaban con Miranda. Está chido este, uh -huh. ¿eh? Sí, me gustó también. Lo chila Golden, dice. Está raro. Va. Vamos el Ayuboki. El Ayuboki. <ríe> el Ayuboki, es el Ayuboki. Ese, mira. <ríe> el Ayuboki, sí, sí, sí, el Ayuboki. <ríe> el Ayuboki. <ríe> el Ayuboki. <ríe> wow, a ver, ¿qué es esto? Esto está... Buenísimo, aquí ya, ya terminamos con todos los juguetes. ¿ya? Vamos, ¿Sí? a ver, vamos a destapar esto. Ahí sí, está un libro. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que yo no lo recuerdo. Yo abro los, las cosas como cuando llegaban los reyes magos. Pues, <risa> Santa Claus. Uh -huh. Ah, wow Mira. wow miren, aquí tenemos estas figuras. que Este es el alien de Roswell este es Baphomet, este de acá, no sé, es un, es un, yokai, un yokai, este es pues, el, el busto de Tutankamón, uh -huh. este es el monstruo de Flatwoods, esta es la estatua de Zeus, eh, este es eh, un, un homínido, este es de Australia, no recuerdo cómo se llama, es un críptido. Aquí tenemos una sirena y aquí tenemos el extraterrestre de Boronés, el de Rusia. No sé qué sea esto, no sabía que venía un librito. Ah bueno, recuerden que siempre los, los libros japoneses no, no se ven como los como los, como los de Occidente. Eh, no, no se abren así, se abren al revés. Esta es la portada. Ah, caray. Pero aquí no, aquí lo pusieron, aquí lo pusieron al revés, sí. Mira qué padre. Sí, lo que sí, es padre, ¿no? Uh -huh. Mira, sí parece hasta mi cuadro este. Uh -huh. Esta es la torre de Babel. La torre de Babel. Uh -huh. Aquí tenemos al monstruo del lago Ness. Tenemos al extraterrestre, esta figura de China. Esta figura, esta sí no sé qué, cuál sea. Uh -huh. Este es un Moai de la isla de Pascua en Chile. Aquí tenemos un extraterrestre que está sosteniendo la calavera de cristal. Aquí tenemos las pirámides de Egipto. Esta araña es un yokai japonés también, uno de los monstruos japoneses. Acá tenemos a Anubis y el águila, no recuerdo cómo se llama. Tenemos un avión de, de Colombia, los aviones de, de, de oro. Eso es un Upart, los aviones de oro de Colombia. Y tenemos este monstruo que no, no sé, y un Pegaso, está muy padre. Mm. Dice misterio y fantasía, figuras, crónica de figuras, crónicas de figuras o figuras de crónicas más bien. Uh -huh. Aquí tenemos al Bigfoot. Tenemos un Bigfoot, el avión colombiano. Eh, el capa. El capa japonés. Y vamos a ver qué tiene aquí adentro. Uy, miren, está chingón. Estos son este las, las vacas. Este. que los. Las, extraterrestres venían y mutilaban a las vacas, así, ¿verdad? Mejor. Sí. Acá tenemos al, tenemos este es de un como un plesiosaurio que sacaron del mar que después dijeron que era una una ballena en descomposición, pero está la foto en internet de ahí, de ahí hicieron esta figura. O sea que este librito eh, es una guía. De todas las figuras paranormales, de misterios, de eh, U-parts, de criptozoología que ha realizado esta, esta marca. Aquí tenemos a, a un capa, este está en Japón también. Este en, en, un, en un santuario tienen este capa así. Entonces estos son de, de figuras, figuras de, de casos reales. miren Aquí tenemos el caballo de Troya. Tenemos Caballo de Troya, tenemos la, la, la Torre de Babel. Acá tenemos a uh, este, ¿cómo se llama? El Coloso de Rodas. Uh -huh. Acá tenemos una nave extraterrestre con aliencitos saliendo ahí. Exacto. Y aquí otra nave extraterrestre. Sí, sacando un alien ahí. Entonces, aquí el Críptidos, miren, está padrísimo. Tenemos Críptidos. Tenemos al Moquel en Bembe. Tenemos al Pie Grande. Tenemos al Frogman. Tenemos al Mothman. Está bueno. Está uh -huh. bueno este, este libro. Está chido. Bueno, a, ahora ya se puede. Está en, en japonés. Pero ahora con el teléfono ya puedes estar leyendo. no Traducirlo rápido. Traducirlo rápido. Sí. Está buenísimo esto. Me gustó. No sabía que venía. Esto es la... La joya que encontramos aquí en, en la caja extraña. Tenemos aquí extraterrestres de otros sí, casos. Leo un poco. ¿Cómo? leo un poco. <risa> Necesito sacar el teléfono y poderlo leer. Pero pues son, son muchos casos eh, reales. Eh, hay fotografías, aquí hay hadas y extraterrestres de diversos casos. Eh, aquí tenemos mm -hmm. los extraterrestres. El, este es el Majestic 12 de la colección. De extraterrestres del Majestic 12. Tenemos una postal aquí. Y aquí tenemos. Como piezas. este Mira aquí está este león de muchas. Muchas piernas. Este no lo conozco fíjate. Uh -huh. Qué raro ese sí no sé cuál sea. ¿eh? Les, queremos Les queremos leer eso. Les queremos leer eso. Aquí son seres mitológicos. Si sí, son todas las colecciones. Este, sobre estos temas. Las han hecho figuras. Yo tengo varias de estas. Está muy, muy bueno. Mira, aquí hay un yo, son yokais. Uh -huh. Los yokais japoneses. Dice... Encel... Nos... híjole. <risa> es muy interesante porque también incluye objetos. Aparte de qué? De críptidos. Sí, mira, aquí hay más críptidos. Están padres, eh. Estas son las colecciones que hay. Aquí están chupacabras. Mía. Están chupacabras. Son las colecciones que uno puede conseguir de Japón. Y solamente en Japón. ¿eh? En, no recuerdo que otros países hayan hecho figuras que tengan que ver con el misterio. Y Japón sí ha sido un país que se ha dedicado a sacar figuras sobre los temas de, de lo paranormal y de los misterios. Y entonces tenemos aquí... Pues algunos, uh, me salieron esta figura, esta es china. Está, está, está sellada. La siguera ah. no está por aquí. Está, ¿no? está. Ya la abrí. ¿Ya? Esta es la, la figura china. Que se cree que representa a un ser extraterrestre Este, no recuerdo en qué museo esté el original Esta pieza, seguramente en uno de China Pero por los ojos y la forma Siempre se ha dicho que este pudo haber sido La representación de un extraterrestre Está padre, está padre está, uh -huh. esta figura Vamos a ver qué más tenemos aquí Ah, tenemos otra, miren, tenemos dos tenemos dos. Sorteo para la rajada. Sorteo para la rajada peluda, ¿eh? Uh -huh. Oye, sí podemos sortear este sí. para la rajada peluda. Exactamente, sí. ¿Quedamos en que iban a hacer dibujos? No me mandó nadie dibujos. <risa> <risa> nadie me mandó dibujos de <risa> mis sorteos. Nadie le entra a los sorteos. Se los están perdiendo, ¿eh? Este es humo ahí. Aquí está el... La... Este es un Moai de la isla de Pascua. Miren, ahí mm. está. El Moai de la isla de Pascua. Está bueno, ¿no? Mm -hmm. está ¿Tienes chido. más de esos? De estos, uh -huh. este no, este no, no lo tengo. Sí tengo más de la isla de Pascua, pero, pero este, este no. en específico no lo tengo. Está chido, sí. ¿sí? Parece, es que son de las colecciones de, que estábamos viendo en la revista. Dice, sí, yo quiero participar en tu sorteo, ¿ok? ¿Qué soy para participar? Okay? Hacer un dibujo de mí. Un dibujo de ti. Ya saben, amigos. ¿Al rato va a haber rajada peludona? Eh? Este... Sí. Pues sí, vemos, bueno, sí, otro que, que sí. Aquí tenemos son. Un pie grande, mira. Uh -huh. Está chido, ¿no? Mhm. Uh -huh. Scriptidos. Es Está bueno. Este tampoco lo tenía ahí. ¿eh? Uh -huh. Sí. Aquí tenemos una nave extraterrestre. Ah, sé sí la tienes, ¿no? Esta sí la tengo, sí. sí. Aquí tenemos este robot también. Esta es de una película. Mm. Sí. <risa> qué raro, robot. ¿Por qué? No sé. <risa> <risa> ¿Qué, el, el que pan tiene madre. Ma, no, <risa> el que pan tiene... Nada, no, nada, no, no, no, no. pan... Pan piensa. El que en pan. No, el que hambre tiene. ¿Cómo era? Okay. El que en pan piensa es porque hambre tiene. Nadie <risa> o sea, se puede decir de las dos formas entonces. ¿Sí? El que hambre tiene, pan piensa. No, ¿mista? no, pues ya no sé. <risa> Ahí está, Dice. Bien. ¿Y te lo mando por WhatsApp? Ajá, por WhatsApp o por Facebook o por Instagram o a mi correo. Ahí me lo pueden mandar. Perfecto. Mira, aquí, aquí viene la navecita. Y se voy a hacer un tallado de madera, Nomás falta el tronco. Ah, ¡Cabrón! <risa> Oye, <risa> sí. Eso es un insulto para mí. Muy pegriloso. Vienen con tarjetitas donde están todos los críptidos y eso. <risa> qué okay, es este extraterrestre. Mira, ese es como un extraterrestre eh, cholo. Cholo, sí Rat. Ah, aquí ah es sí, de... es muy cool. ¿Sí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Tienes TikTok? ¿Yo? Sí. sí. Sí, tengo TikTok. Búsquenme como Oxlack Castro. Ahí podemos hacer unos TikToks sobre las figuras que acabamos de sacar. Analí. ¿eh? sí. ¿Verdad? Sí. Y miren, aquí tenemos. Aquí tenemos más. Más tarjetitas, me han mandado muchas tarjetitas sobre estos Mira dicen, ¿pueden participar profesionales para el dibujo? Claro, todos los que quieran Perfecto, oye, mira Aquí tenemos, un... estos son los rods uh -huh. Este es el Tsuchinoko Es un críptido japonés Ah, sí, sí, también yo me acuerdo que sí lo tenía El Tsuchinoko sí. Este es este el... También. el reptil, el reptiliano uh -huh. El chupacabras este es, eh, um, no recuerdo bien cómo se llama este, pero es un mososaurio. Ok. Este es el que les digo que es un, un hombre peludo, pero este es de Australia. Okay. Este. ¿Tiene que ser el dibujo a mano? este No, como quieran. Como quieran, temática libre. Sí, solo que sea de Oxlack. Ok, perfecto. Uy, aquí vienen, ah, que aquí vienen estos. Oh. Mira, aquí vienen extraterrestres. Uh -huh. Oye, ¿sí se da cuenta. Eso ¿verdad? lo he visto en algún lugar. ¿Sí? Sí. Es una raro. caricatura. A ver, a ver. Ah. Déjame verlo. Ajá. Sí. <risa> ¿Eso qué es? Es una nave extraterrestre que está produciendo a, un, a una persona. ¿Ya le viste la forma? Sí. Sí, lo está Dice Ox. Véndeme los Kaijus de los 80 más antiguos, bro. ¿Cómo contacto contigo? Ah, pues mándame un, un mensaje al WhatsApp. Mándame un mensaje al WhatsApp. De todas maneras, en los últimos videos sale ahí toda la información de contacto. O Exactamente. Mira, ahí está el rot, está ah, Sí, Cool, ¿verdad? sí. Sí. Aquí está el supercaras. ¡Bult! Oxlack, saludos desde Colombia. Un abrazo hasta Colombia, mi hermano. Saludotes a toda la gente colombiana. Debe, de hecho, debe de haber criptidos colombianos. Sí, eh. ¿Eh? voy a haber. Debe, sí, este me gusta sí. mucho, está bueno. Vamos a hacer ya videos de criptozoología otra vez. Vamos. Va, va. Vamos a hacerlos porque a la gente les gusta mucho la criptozoología. Uh -huh. Hay que armar estos. Hay que armar los que están así. Oye, si, y, si y... Está, Se parecen de bendíes. ¿Sí? Sí. Órale. Yo de 10 días casi no lo vi. ¿Cuándo será el sorteo? Pues a rato nos ponemos de acuerdo. Miren, aquí está el Suchinoco. Perfecto. Sí. Está padrísimo este. Es una víbora como gordita. Eh, esa es la característica del Suchinoco y muy corta. O sea, no está larga, está como gorda y, ch y chiquita. Está, está gorda y corta. Está gorda y corta. ¿A quién le gusta la gorda? Le gusta la... la gorda y corta. La gorda y corta. <risa> ¿A quién le gusta la gorda y corta? Dice Frank, como la mía. Aquí tenemos el, el muñequito ya, miren. Sí. Peludo y largo. Escolta, pero grueso. Escolta, pero. Es reptiliano, está chido. Aquí, Win Win te saluda desde Colombia. Saludos, mi hermano, gracias. Un abrazo a toda la gente colombiana que esté en la transmisión viéndome, aco acompañándome a destapar estos. Norma, saludos desde Texas. Abrazos hasta Texas, es saludotes. Sí. Está chido, ¿eh? A ver. No enfoca. No enfoca. No. A ver. Ahí está. Me enfocó. Ya, enfocó. ya está. <risa> y bueno, aquí estos, estos los vamos a armar porque unos están desarmados. Esto es como un marciano. Uh -huh. El mojocojo marciano. Ándale, mojocojo. <risa> aquí tenemos más. Estos están. Estos ah, ejercicios sí. están raritos, sí. ¿no? Sí. ¿Eh? parece como de lava está chido es como sí. una gelatina la Ándale. gelatina extraterrestre Ándale. la gelatina extraterrestre aquí esto va con esto creo Así. ah sí ah mira sí. está bueno yo soy de Costa Rica Ian, saludos está bueno. saludos hasta Costa Rica pura vida Pura vida, Costa Rica, Dice Pablito Lara Cruz, saludos desde Iztapalapa, la Bella. Un abrazo hasta Iztapalapa, hasta Iztapalapa, la Bella. Aquí tenemos este, lo voy a abrir porque este ya también lo tengo. Y pues se lo puede ganar alguien en el sorteo. Vamos a poner cosas eh, a sortear porque la verdad me están apoyando mucho en las transmisiones. Les agradezco uh -huh. que, que se unan a las transmisiones, que me acompañen. Ese me gusta. Está chido, ¿no? Este sí. es el de Roswell. Trajecito y todo, Está padre. Entonces uno eh, de estos los vamos a sortear. Perfecto. Pues gente, eh, gracias por haberme acompañado en esta eh, abierta a, a de caja. <risa> <risa> ¿Este, en ¿cómo se dice en inglés? En un boxing. A este unboxing. ¿A <risa> unboxing? En lugar de un unboxing le vamos a llamar abierta de caja. <risa> y pues ya vieron todas las cosas raritas que salieron. Si quieren ustedes también conseguir algunas cosas como estas o algunas otras de Japón, les recomiendo Zen Market. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que le den clic ahí. Y entren directamente a Zen Market en su cuenta, les van a regalar 300 yenes de inicio. Y ya ustedes pueden navegar por todas las tiendas o por las opciones que tienen ahí de artículos y ustedes pueden comprar cosas rarísimas, increíbles, muy padres, japonesas, ropa, la ropa japonesa me gusta, nada más que como no soy del tamaño de los japoneses, no me queda, a veces la pido, pero este, eh, me queda como que justa y soy, estoy medio gordito, entonces hay ropa muy padre, muy padre japonesa, que, que sí he traído algunas chamarras, esas sí me han quedado, entonces yo creo que les recomiendo la la ropa también hay muchos artículos como para comer japoneses ya saben de estos como sopas que pones así en el la horno y cosas así sí pero ramen ramen y hay muchas cosas ahí en San Market, y yo compro estos artículos que también son muy raritos porque son piezas de que se venden ya en subastas pero ustedes pueden adquirir pues de todas las series japonesas que ustedes encuentren y modernas no lo que yo tengo aquí son cosas viejitas, pero es lo que me gusta. Así que en Zen Market pueden encontrar muchas de esas cosas padres. Yo creo que nos vamos al rato en la transmisión. Y los demás días, pues, en las en los videos que suba. Y en mis redes sociales voy a poner algunos extraterrestres ahí en mis historias de Facebook. O en TikTok, gente, también pueden seguirme en TikTok. Ahí voy a subir algunas cosas sobre esto que acabamos de, de abrir. Los quiero mucho, gracias a todos. Les mando un abrazo. ¿De qué va? Todavía sigue transmitiendo, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué? Para qué este? Déjame mandarle un saludote a quién. Ahí está el super chat. A Ed Edredin, Cintron, gracias. Un abrazo. fuerte. Oxlack desde Nueva York, siempre con ánimo. Gracias, Edredin, Cintron, gracias. Un abrazo. Pues nos vamos a despedir. Ah, me lo diste para que. Para que me pusiera así. Uh -huh, para que vieras así. Ah, bueno. Sí. Gente, les mando un abrazo. Gracias por estar en la transmisión. Espero se la hayan pasado bien y hayan compartido conmigo, pues, esto de abrir esta. Es que esto este, se, se mueve. Okay. Ahí estoy. De abrir la caja. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Y. Eh, los espero mañana porque vamos a tener una entrevista con EY Este. Lo voy a estar publicando en mis redes sociales. Descansen. Coman rico. Hasta mañana.